Que no nos desanimemos, a pesar que, que duremos un año, dos años, tres años, cuatro años, para en busca de nuestros seres, que no nos desanimemos, al contrario, que siempre sigamos, sigamos firmes y fuertes, porque la unión hace la, fuer la fuerza y para Dios nada es imposible. Nos comprendemos hacia el mismo dolor y yo siento que en, en colectivo y en unión vamos a encontrar a nuestros seres queridos.